Muchas gracias. Eso le a decir que estaba como un poquito alta. El, el chastanzo payaso le llaman a eso. ¿Se acuerda? <ríe> <¿Qué> <ríe> ¿Te acuerdas que te reías tú el otro día también? El Claudio estaba escuchando cuando estábamos con los dos indios. Tremendo. Una con trece. Claudio. Sí. Bueno, te quiero bueno, dar la bienvenida, pero eh, ya estamos en las dos primeras semanas de marzo, tenemos harta eh, actividad, sobre todo los que son papás, pues, ¿ah? que tienen niños chicos, que eh, ya están yendo al colegio la mayoría, eh, que um, el tránsito aumentó, se todo, y aumento el tránsito. Y eso ya, ya produce lo que el, el, la patología de la cual vamos a hablar hoy, el estrés. Cuéntanos un poco, Claudio, primero, cómo se conforma, cómo se produce... ¿O cómo se define este término, estrés? Bueno, el, el estrés es un eh, gran nivel de tensión uh -huh. que va generando una serie de complicaciones que, que tienen que ver con musculatura más apretada, con irritabilidad, con cansancio, con fatiga, con alteraciones del sueño, de la alimentación... ...el ánimo que cambia y, y no anda uno muy contento, digamos... Claro. ...sino que cualquier cosa te puede eh, generar algún conflicto... ...la capacidad de pensar disminuye, la capacidad de asociar ideas... ...es decir, nos volvemos en alguna medida más instintivos ...y vamos percibiendo que todo se transforma en una especie como... ...de ataque o, o sentir que, que todo me está perturbando... Eh, ...quizás no siendo tan así incluso. Eh, eh, eh, viene, es bien complicado porque es un conjunto de um, situaciones que finalmente eh, y no tan solo situaciones de la vida diaria yo hablo también de situaciones que eh, a través del estrés eh, son somatizadas con, eh, en distintos eh, lugares del cuerpo porque comúnmente se habla eh, Claudio del colon irritable que a una rabia y te empieza a, a, a, a doler el colon y te da el ataque colon eh, eh, sin duda eso es producto del estrés el estrés puede, puede enfermar mucho también eh, en, la, en la parte eh, física perdón eh, respecto a presentar síntomas que son palpables, más allá del de, eh, mal genio que, claro, afecta a la persona, pero ya de manera psicológica, ¿no? Se nos cortó el audio de Claudio. Se nos cortó el audio de Claudio y ya vamos a retomar, eh, te vamos a um, retomar el eh, contacto por vía... Eh, Opa, querido Claudio. Eh, estamos en vivo la radio, a esta hora, una de la mañana con 16 minutos. Eh, ya vamos a reconectar con Claudio. Déjame dar una información, sí, Claudito, mientras hacen la reconexión en, eh, con la sala de control, porque son varios los autores que hasta ahora nos están informando de un corte de energía eléctrica que abarca casi toda la comuna eh, o, o gran parte de la comuna de Recoleta. Atención, en el sector de Santa María. Está cortada la luz eh, en el sector de Patronato también, La Vega, todo oscuro, eh, corte de energía eléctrica en ese sector de la comuna de Recoleta Límite, con comunas de Independencia y también Santiago. Así que vamos a estar eh, muy atentos a la información. Otro accidente que ocurrió en eh, Maipú. Lo indicábamos al inicio del radiograma en camino a Melipilla hacia la costa, en el sector de la Gutiérrez, el tránsito, ahora está suspendido porque un auto que impactó un poste lo derribó y lo dejó cruzado medio a medio en el, la calzada en dirección poniente del camino a Melipilla. Personal de emergencia se encuentra trabajando en ese lugar. Vamos a también hacer las consultas respecto a la salud del ocupante o los ocupantes de este vehículo que impactó este poste del alumbrado eléctrico. Una con 17. Ahora sí, Claudio, quedamos en. La somatización, la afectación de órganos vitales o también eh, zonas del cuerpo que puedan ser afectadas por el, por el estrés. Que el cuadro de estrés, perdón, esto es estrés, ¿por? le pegué al micrófono, ¿no? No, mentira. El, el cuadro de estrés te puede afectar, te puede afectar a, a alguna zona del todo, cuerpo. Todo, todo el cuerpo. Claro, Claudio. Sí, por ejemplo, caída de cabello, psoriasis, picazón en el cuerpo, oh. el bruxismo, la mandíbula apretada. Eh, dolor del cuello, nuca, dolor de hombros, eh, lo que se llama fibromialgia, que es dolor muscular en, en muchas o diversas partes del cuerpo, eh, color irritable, como decías tú, eh, colitis, gastritis, es decir, puede afectar todo el organismo en distintas áreas. Mira, ¿eh? una eh. con 18 minutos es tremendo, porque hay que cuidarse mucho, porque además, eh, insisto, no se afecta tanto, o sea, Afecta a la parte del cuerpo, a órganos, a zonas, eh, <coughs> articulaciones. Eh, de alguna u otra forma, porque uno se pone soy, oh, Tremendo. Pero, ojo la afectación. De la eh, eso, que, eso, que, eso que dices tú, uh -huh. eso que, que dices tú, que lo hiciste actuando muy bien. ¿eh, <risa> ¿Podría repetir esa parte? <risa> <risa> El actor Gracias, Patagual! ¿ah? No, tremendo. Ya, pues, igual, ¿Por qué será, pues, po, ah? ¿Por qué será? William, ¿me tiene hasta aquí, William? Tú. William, ¿me hasta la corona? <risa> eso, eso sucede, pero sin darnos cuenta, aquí tú lo expresaste muy bien, esa tensión, pero la llevamos todo el día, sí, incluso teniendo. también esto del oído medio, estos vértigos que empezamos a sentir, también tiene que ver con estrés, porque apretamos mucho la mandíbula, dormimos muy tenso, y se empiezan a apretar ciertos músculos que tienen que ver con, con el equilibrio. Oye, Claudio, y, y respecto a, eh, Claro, y ahí es donde, eh, por ejemplo, el tema del bruxismo. Eso eso es cuando aprietan la mandíbula y es tremendo porque... Sí. Fíjate que, bueno, aparte del riesgo también de, de, de... Que muchas personas, que lamentablemente les ha ocurrido... que De tanto apretar la, la mandíbula y no saber lo que tienen... No darse cuenta, además. Aparte de eh, de repente morderse la lengua cuando están durmiendo... Que conozco casos que les ha pasado. Casos muy cercanos, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno, y fíjate que... Eh, se crean unas placas. tienen en la ortodoncia? unas placas. De relajación. Claro, sí. de relajación. Pero mucha gente no lo sabía. Entonces, antes no lo sabía. Y muchas personas, producto de eso, perdían sus dientes. Y ahí estaba el efecto en lo físico también. Sí, porque se van quebrando los dientes, se van trizando. Eh, toda la noche, la mandíbula apretada y moviéndose, eh, tocando los dientes unos con otros, lo, las mueras, sí. se van rompiendo. Ahora, la tendencia siempre es a buscar un remedio que me quite el dolor, la placa, eh, con lo irritable tomo tal remedio, etcétera, etcétera. Pero eh, el tema es cómo yo eh, me doy cuenta que esos son síntomas, es una forma que tiene eh, nuestro organismo de expresar un malestar, eh, una tensión. Y nosotros que, lo que hacemos es acallar el síntoma y no agradecerle al cuerpo de que está dándome un síntoma para poder ir a. ¿Qué es lo que me genera el estrés? El estrés y como decía se puede, todo comienzo, Perdón, Claudio, ¿el, el estrés se puede, ¿sí? se puede eliminar o tienes que tratarlo? Es una enfermedad que tienes que, con, que llevarla toda la vida, pero tratada como muchas otras patologías. ¿Se puede eliminar el estrés? O sea, el estrés viene siendo síntoma de formas de entender la vida, en donde veo que todo es más complejo, en donde tengo quizás de repente eh, pocas habilidades para... ...resolver ciertos problemas... ...o creo tener pocas habilidades para resolver problemas... ...porque en general la mayoría de personas... ...tenemos habilidades... ...sin embargo uno tiende a desesperarse... ...tiende a sentir que eh, esto es mucho más... ...de lo que yo soy capaz... ...pero cuando pasa la tormenta uno dice... ...sí, se puede ...y he podido muchas veces, he podido toda la vida... ...entonces esa percepción... ...de que las cosas me sobrepasan... Eh, ...es lo que hay que revisar... ...porque cuando siento eso es cuando viene el estrés... ...porque el estrés vendría a ser un miedo... Una, un miedo a, que se traduce en atacar o arrancar, un miedo a, que me genera la posibilidad de evitar también. Claro. Por eso, eh, cuando intentamos eh, frenar, no estamos solucionando nada porque estamos enmudeciendo los síntomas físicos producto de alguna situación psicológica que está a la base. Claudio, eh, voy a reiterar la invitación para que nuestros auditores se comuniquen con Vivo hagan sus consultas, sus comentarios, sus alcances... Eh esas Compartan también ahí en un audio de no más de 30 segundos. Pueden mandar audios también para que podamos eh, escucharlos y mm, saber qué, qué les está produciendo el estrés. La pega principalmente. Eh, se hablaba mucho de que esta es la enfermedad, Claudio, el estrés. Eh, fue la enfermedad o es la enfermedad de los 90. Ahí como que estallaron todos los casos de estrés. Producto de la sociedad vertiginosa que se comenzó a vivir con la hiperconectividad. con eh, el poder de, de adquisición de, de, de muchas personas que eh, finalmente tenían que trabajar más para poder eh, tener lo que tenían se encareció todo eh, lo, llegaron los niños, las familias más numerosas o menos numerosas, perdón eh, donde eh, había que sacarlos a pasear eh, preocupados de llegar eh, a la casa antes que se duerman porque eh, me dejaron pegado en la pega eso se comenzó a dar de los 90 en adelante y se llamó la, a la década de los 90 la década del estrés Tan así fue la cosa. Se movió todo el mundo, puede decir, toda la concepción de cómo funcionar, todas las formas, hábitos, costumbres, se mueve. Pensemos, antes había un, dos o tres canales de televisión. Claro. Pensemos, antes conversábamos, antes canalizábamos un poco lo que nos pasaba en, en reuniones familiares. Eh, la pandemia no nos pudimos reunir. Hemos vuelto ahora a trabajar, eh, los niños a clases, pero con miedo, con temores, conscientes o no tan conscientes, en donde hay un montón de vehículos por todas partes, en donde yo me demoraba 15 minutos, 10 minutos y llegué al trabajo, ahora me demoro 40, wow. es decir, está muy cerca de mi casa, ¿Y 40 minutos cerca? me estoy demorando. Oh. Y entonces uno dice, eh, llego ya o, o llegamos estresados, pasado más rato, nos van a retar porque llegamos atrasados al, al trabajo, y más encima los niños no quieren hacer las tareas, o están muy contentos, vale. están muy cansados. Eh, es decir, aquí nadie se salva del estrés. Solo que el niño no puede decir, estoy estresado. Lo vemos de mal humor nomás, o, o, o negándose a, a seguir ciertas instrucciones, órdenes. Ahí está la es situación decir, que yo te explicaba, todos... que, que, que señala al principio, perdón, Claudio, respecto a este efecto dominó, que fue muy bien graficado en un eh, comercial, en un spot televisivo, también de los años 90, donde eh, partía con una discusión en la casa... Papá, mamá, el hijo, el hijo a la hermana, la hermana se agarra con la profesora, la profesora se agarra con el director. Y, y, y terminaba el conversar todavía con gente así en efecto dominó como en la mesa de este club, una cosa así muy larga. Claro, porque afecta al otro y, y, y muchas veces uno se topa con alguien eh, y, y sencillamente, te, como, como diría mi abuelita, lládreme para la otra vez. Grito y de mala gana. Eso es tres, pues Sí, en donde pierdo la capacidad de pensar, porque si, si pensamos cómo salir del estrés, o cómo enfrentarlo, cómo manejarlo, o cómo darme cuenta de que quizás las cosas no son tan terribles, para eso tengo que ponerme a pensar, eh, tengo que vencer un poco eh, esa tensión interna que eh, me va a comiendo, me va generando mayor y mayor tensión, angustia, porque también se asocia a la angustia, claro. se asocia a una sensación de impotencia, a una sensación de que no, no tengo el control de las cosas. Claudio, y, ¿y ¿podríamos y eso, hablar de que eso ¿hmm? entonces podría derivar en una depresión? No necesariamente, pero ya. sí puede en alguna medida activarse otras cosas que van a hacer que la persona cada vez sienta menos control de su vida y si se asocia nada a traumas o historias, entonces puede eh, generarse una serie de otras cosas más. ¡Qué tremendo! tremendo. Eh, ¿tiene el el punto está como, uh -huh. ¿sí? Eh, perdón, es que tiene todas unas de, en... una derivadas, Claudio. Perdón, eh, señores auditores, voy a explicar al tiro este cuento porque muchas veces me retan los auditores que me dicen ¡Deja hablar al invitado! porque ¿Por qué lo interrumpe? No, no es que yo lo interrumpa. Tenemos un pequeño delay que se llama, <risas> eh, técnicamente en radio le hablamos de delay, que es el desfase, el, el, el, el retraso, ¿no? Eh, que es alrededor de un par de... medio segundo, pero que deja la tendalada. Entonces... Comúnmente eso ocurre por las conexiones de redes, pero eh, vamos, se va a solucionar en, en breve. Así que, Claudito, te voy a, voy a esperar lo más posible para que usted me dé el pase a mí, mejor para que no, no, para no interrumpirlo, porque si no me va a aventar. ¿Ya? Nos atropellamos. Sí. <risa> Así que déle Bueno, decía entonces que, ya no sé lo que decía, pero algo dije que tiene que ver con lo que estaba diciendo. Es decir, ¿cómo...? <risa> ¿Cómo manejar eh, el estrés en alguna medida? Tenemos que tener claro que el estrés es cuando siento que todo lo que está a mi alrededor no lo puedo manejar como siempre lo he, lo, he, lo he hecho. Y eso me va a generar ese nivel de tensión que se expresa somáticamente en los cambios de ánimo y, y todo lo que señalábamos delante. Ahora, ¿cómo recuperar un poco la, entre comillas, la cordura o la capacidad de pensar? Porque quizás no ha pasado nada tan terrible. Sí. y quizás nato, si uh -huh. no es esa, eh, creo que lo primero y que lo hago con los pacientes es relajarse, yo creo que todas las noches cuando se acueste, uh, uh, ustedes amigos, eh, no se pongan a dormir como saco papa, que es lo que nos pasa siempre cuando estamos muy cansados, sino que darnos unos dos minutos, vamos a dormir igual, pero en esos dos minutos eh, te acuestas, Trata de que tu respiración sea muy suave y cómo te vas a dar cuenta de eso, que tu estómago y tu pecho casi no se van a mover. Y trata de que la respiración que vas a eh, absorber, inspirar y exhalar sea tres tiempos más lento que lo habitual. Y en ese estado de ir respirando suave, respirando suave, después trata de escuchar algo que pasa en la noche, un perro ladrando, cualquier cosa, que te permita como, eh, salir de tu cuerpo y empezar a conectarte con el medio. Y después de eso, entonces dale órdenes, no muevas tu cuerpo, no hagas esto, mueve el brazo, la pierna, sino que solo pensando que tus manos, parte de los dedos, los pies, que tus dedos se van a relajar, se van a soltar, y sin mover nada vas a ir sintiendo que tu cuerpo se empieza a dormir, a dormir, hasta que eso hace que puedas disminuir el estrés, porque lo que estás haciendo es usar tu corteza frontal, tu capacidad de pensar, tu capacidad de organizar. Y con eso haces que el cuerpo quede muy, muy tranquilo, pero también disminuye el estrés. Esa sensación de angustia empieza a disminuir y te duermes muy bien. Despertando en la mañana, aunque duermas poco, despertando muy renovado, con mucha energía. Eso, eso es clave, eso es clave, Claudio. Porque como muchos, muchos auditores de la radio nos han contado tantas veces... Y lo único que desean es poder dormir menos, pero levantarse descansados. Contrario a lo que le ocurre a muchos más auditores de la radio y muchas personas que no pueden dormir absolutamente. O sea, perdón, cuando no duermen, ya los no, muertos de sueño, todo el tema. Pero cuando duermen mucho andan peor que hoy y no se pueden levantar. Es terrible. Llegan del trabajo a las seis y media, siete de la mañana. Eh, el primero que se baja el bus de la locomoción que los lleva a la casa, eh, otros siguen para Maipú, eh, no sé, eh, trayecto es largo se bajan ahí en Santiago Bueras, de hecho hay un paradero, y toman colectivo después para adentro. Y resulta que hay, ellos aprovechan de dormir en el bus, pero les corta el sueño. Y el que se baja antes, de sí. Santiago, llega a acostarse al tiro y duerme todo el día y puede ser las 8 de la noche, no para de dormir, no se le han tenido el baño, Claudio. Eso también habla de un cuadro de estrés... Eh, quizás que, que el cuerpo está avisando algo que, que hay que revisar, ¿no? Sí, sí, porque va a ser una alteración del sueño, ya sea porque duerme poco, porque duerme mucho o porque despierta cada rato. En cualquiera de los tres casos eh, no va a poder recuperar energía, salvo si hace estas técnicas. Pero hay otra cosa que nunca se menciona, Gonzalo, y que tú lo debes saber, el tipo de respiración. Sí. Eh, te enseñaron a ti la respiración, supongo, ¿no es cierto?, costal diafragmática y todo eso, Sí. que lo hacen los cantantes, sí, los locutores eh, también. Sí, por supuesto. Sí. Eh, Juan Francisco nos enseñó el autorritmo de la y los fonoaudiólogos también lo enseñan mucho, ¿ah? ¿eh? Sí. Que eh, sí, sí. hacen ese trabajo armador, de las actores. Exactamente. Y de hecho, es sí, más, pero... eh, lo hacen los, la, las escuelas de canto inclusive. Sí. Sí. Eh, esa respiración hace que tú uses los pulmones... Eh, Casi al 100%, por lo tanto, hay una mayor oxigenación y la mayor oxigenación te da mayor energía. Pero la, eh, la respiración que usamos el 90% de las personas es eh, clavicular, es decir, tomo aire y levanto el, la clavícula, los hombros. Sí. Entonces, ya hay otra cosita que es importante que puedan adecuar los auditores: cómo respirar de una manera distinta para eh, oxigenarse correctamente. Oye, eso Más super... la respiración que digo que hay que hacer en ¿no? Sí, eso es ¿Eh? súper importante porque mucha gente. Claro, ahí eh, se da el factor que, que, que ven también los especialistas, los neurólogos, no, respecto a, por ejemplo, el tema del ronquido, porque muchas personas duermen, como dirían las abuelitas, a pata suelta, y eso significa que se ponen de espalda de partir una mala posición, no, Claudio. Entonces empiezan y roncan, y roncan y roncan fuerte, no dejan dormir al resto. Además, sí. pero pueden sí. sufrir también de otra patología derivada del estrés que lo hace roncar. Esto es todo un dominó. Eh, si no me equivoco eh, ahí el, el problema de la de la del sueño es súper complicado tienen que porque a ratos dejan de respirar Claudio hmm. sí entonces ya no pueden dormir bien pero además empieza a cargar como dices tú otros problemas asociados a eso entonces todo parte un poco de cómo busco eh, el poder tranquilizarme entonces deseamos dormir de esa manera eh, tomar agua al levantarse, para eh, enesquizarse, también hay eh, infarto precisamente porque eh, la sangre está más espesa en la noche, entonces si tomo agüita voy a hacer que vuelva a, través a ser más fluida, eh, tomar desayuno que es importante porque hay glucosa y hay un montón de energía que me va a permitir activarme con mayor fuerza para desempeñar la mañana, la primera mitad del, del día. Eh, lo otro es aprovechar los tiempos para eh, distraerse, llegar a la casa. Eh, esto es casi imposible, fundamentalmente, para las mujeres. Uh -huh. Porque el, la dueña de casa llega a hacer cien mil cosas si trabaja a preocuparse a los niños. Eh, los hombres todavía no tenemos tanto esa cultura, estamos aprendiendo, pero eh, es innegable que la mujer se todavía mucho trabajo. Pero cómo generar un espacio del de, día viernes, el día del completo, el día del juego el día de no sé qué tontera que inventen en la casa uh -huh. para cortar un poco lo que es la semana y a iniciar bien en la noche un estilo distinto. Pero no que el, el, el papá invite a los amigos y uh -huh. se ponga a tomar, porque es una familia, sino que integremos a los niños, a, a los hijos, eh, para poder disfrutar y que a, cada uno pueda expresar lo que le pasa. A través de los juegos, de cualquier cosa, de comer algo rico... Uh -huh. eh, el sábado quizás lo ideal es poder hacer aseo entre toda la familia para dejar el domingo para descansar, flujear y prepararse para el día lunes. Pero eso significa acostarse más temprano para que el niño especialmente despierte mayor cantidad de energía. Pero a los a nosotros los adultos también, si dejamos el domingo para solo descansar, flujear, sentir que no tengo que estar apurado porque algunas veces realmente uno prefiere estar más en el trabajo que en la casa. Porque tanto trabajo en la casa que, que en, la, en el trabajo sé lo que tengo que hacer, pero en la casa uno nunca sabe todo lo que falta por hacer. Eh, es súper, eh, es súper, quizás suena fácil, Claudio, pero en el fondo hay que hacer todo un, un ejercicio de orden, de agendarlo todo. Sobre todo quieres tener eh, una familia con hijos, en fin, que eso, como tú lo dices. Eh, imagínate, el, el Willy me dice sabes que yo me levanto súper temprano los domingos cuando tengo libre porque voy a misa eh, y, y me gusta levantarme tempranito para que el resto del día domingo me quede libre pero libre de qué tipo eh, después, después de ir a misa ir a la feria eh, no sé, entonces eso también puede sonar como un panorama eh, para poder eh, quizás liberar el estrés porque es como un es como un, un arma de doble filo. Primero, la feria que es necesaria, entonces se considera como un trabajo de la casa. Hay que ir a comprar a la feria. Aquí. Pero por otro lado, es una, un tremendo panorama y muy entretenido ir a la feria. Entonces ahí puede ser sí. un juego sí. que me, me, me, medio pero raro, te, pero te sirve. Pero está como tú dices, es como yo enfrento la realidad. Porque uno puede decir, qué lástima que tengo que ir a la feria todos los domingos. Ah. O qué rico que voy a la feria los domingos porque voy a comprar. Eh, soy en escabeche para, para, para almuerzo en sí. invierno con porotos. Ah, voy a comprar aceituna y voy a hacer... Entonces eh, ya se transforma en un paseo para comer, para disfrutar los aromas, para comprar el cilantro, para hacerse un pebre. Entonces ya la cosa se pone muy entretenida. Ay. Pero si lo agrego como un deber que es agobiante, eh, la cosa se complica. Ay. Por eso es la actitud de cómo voy a enfrentar, como en la película La vida es bella, Ajá. Puede ser todo muy terrible, pero eh, como yo le doy en sentido que sea diferente? Pero eso pasa en mi psiquis, no pasa en la realidad, porque la realidad sigue siendo la misma. Claro. Oye, eh, Claudio, estamos hoy con Claudio Cornejo conversando de psicología. Nos tomamos la vida con psicología. Y hay varios eh, testimonios de auditores que nos llegan a través de Más 5-6. 99 ocho más 5699-20788. Y aquí, por ejemplo, los llegan comentarios. Cállate, Gonzalo, me dicen primero. Deja hablar el invitado, que si me callo no, no, tengo que conseguir el programa, lamentablemente. Ay, no, pero estoy, estoy bromeando en todo caso, no mentira. No, nunca. Hola, buenos días. Ah, ya, eh, mira, me dicen que me estoy, a ver, dice acá, me estoy comiendo eh, una fruta en medio de mi trabajo, en medio de la jornada, ahora estoy trabajando de noche eso, ah, ah, no, no, no perdón, todo de nuevo, saludos amigos, me estoy comiendo una fruta, ahora me permite dormir bien y escucho la radio bio-bio lo mejor, para estar bien, mira que, que salió el caballero, pues ¿ah? <risa> le hacemos bien, maravilloso bueno, parte de eso, también la alimentación tiene mucho que ver Claudio, ¿no? sí es decir, que como en la noche para dormir eh, para dormir bien, eh, algo más liviano, eh, ir al baño a, a orinar antes de acostarse, salvo si uno toma diurético que tiene que ir más veces en algunos casos. Uh -huh. eh, pero como prepararse para, para dormir, para acostarse, prepararse para enfrentar el día. Eh, como decías tú antes, cómo yo me planifico un poco para, para vivir. Porque en la medida que yo me planifico para vivir, con planificaciones mínimas por lo menos, o cómo enfrentar las cosas, es cómo voy a tener el control. Y si siento que tengo el control en alguna medida, y también dejo un espacio para no controlar, es decir, en esto me voy a ir de tal manera, a lo mejor no me alcanzo a terminar toda la pega. Bueno, pero voy a hacer lo más importante. Es cómo yo voy jerarquizando, pero de acuerdo a mi salud, de acuerdo a lo que necesito. Eh, antes de comenzar el programa, pensaba un poco en el presidente que no usa corbata entonces qué maravilla en, en los trabajos los viernes la tarde no se podía usar, eh, se podía no usar corbata se podía ir a sport sí. o el viernes en general entonces, eh, no ir. cómo te cambia la vida sí. uno estando con zapatillas en el trabajo, con un blue jean con una polera a tener que ir formal entre sí. comillas que desde un punto de vista personal, no es un punto de vista psicológico eh, sí. De sí. repente complica tanto andar con alguna ropa más formal, no se siente empaquetado. Yo no uso corbata nunca, pero, eh, pero por no usar corbata eh, no he podido eh, estar en animaciones, También, me han invitado a animaciones y cosas ¿Y ¿Perdiste el pituto por, por no estar formal? Exacto. Oh. Entonces, eh, si agregamos eh, todas esas cositas, una u otra u otra, y, entonces, ¿cómo uno llegará a, a sentir que tengo un espacio? tu amiga, amigo, sentir cuál es tu espacio, cuál es, es dónde te ubicas en el comedor, ya en el comedor, en el living, que es el espacio familiar, eh, tienes algún espacio para tocar guitarra, se si toca guitarra, para el, leer, para un puzzle, para ver tu programa familiar, una película, pero que también que no sea, que pasa también en, en algunos o algunas que se quedan viendo su película que dura tres horas, cinco horas, y no supe más de la familia. Uh claro. Oye, eh, Claudio Cornejo, mira, voy con una última consulta que mmm, tiene uno de nuestros auditores, Giancarlo, desde La Calera nos está escribiendo a través del WhatsApp de Bio, Bio y, nos, eh, y te pregunta, yo sé que puede escapar un poquito de tu, de tu disciplina, Claudio, pero de todas maneras, eh, eh, partiendo del ejemplo de los, eh, de los ejercicios de respiración que nos eh, contaste, que nos entrevistas un ratito, que nos diste el ejemplo ahí, eh, nos cuenta y nos pregunta. El sueño es acumulable. Por ejemplo, si duermo cuatro horas y despierto hago un par de cosas, algo en fin, y, y después vuelvo y duermo tres horas más eh, o cuatro. Si, eh, duermo las cuatro horas y hago las ocho. Ahí esas ocho horas se juntan o no sirve por, eh, porque no no son seguidas, no son horas continuas. Por lo que sé, pero puedo equivocarme, pero eh, puede ser acumulable dentro de una jornada. Es decir, dos cuatro horas en la noche, por tal cosa. Después trabajo un rato, por ejemplo, acá. Estoy en este rato en el programa y generalmente duermo un poquito antes. La idea es como hacer las ocho o siete horas diarias que duermo generalmente, o seis horas diarias. Eh, bueno. Pero ya con este trasnoche, en el día uh. yo soy va a un poco más cansado. Pero no sí. es que yo llegue al día de sábado y recupere todas las horas de la semana. Uh. Es que es el tema porque el ciclo día-noche es eh, súper marcado Y ya el hecho, por ejemplo, para los que trabajamos de noche Es súper complicado el tema, por ejemplo, de la vitamina D ¿A cuánto nos no ha pillado eh, volando bajo el tema de la vitamina D? Que eh, nosotros recibimos del sol, es así de simple sí. El sol nos entrega esa vitamina sí. eh, Y el ser humano, bueno, todo ser vivo en realidad Está acostumbrado para vivir de día, de día y dormir de noche entonces, eh, Juan, Juanito, auditor de la radio, que está sintonía hasta ahora, viéndonos, tenía problemas del sueño. Y yo le, yo le decía a Juanito, estamos con todo lo contrario, porque yo, prácticamente en el día tampoco se puede dormir mucho, porque, aparte de toda la bulla, la gente, el común de los normales, como digo yo, el, el mundo normal funciona de día. Nosotros somos un mundo no anormal, somos un mundo especial, un mundo único. Y nosotros hacemos cuantas cosas de noche, pero el tema es que cuando estamos de fin de semana, también dormimos de día, pues, y ahí está el problema, pues, Claudio. ¿Qué pasa ahí con los trabajadores de sí. noche? Eh, pasan varias cosas. Primero, alteración del sueño, alteración de las vitaminas D, como dices tú, eh, alteración de la alimentación, alteración de las relaciones sociales, eh, familiares, eh, o sea, todo está inverso. Todo ahora? Y la persona se va desadaptando en alguna medida... ...porque eh, no puede compartir con las cosas típicas que hace la familia... celebrar el cumpleaños, va a estar un ratito... ...va a estar eh, medio agotado, preocupado de que tengo que dormir... ...porque a la noche tengo que trabajar... ...es decir, eh, hay un gran desgaste... Es un, eh, ...es un trabajo de noche que debería ser por un tiempo... ...en, en general en todas las personas... ...pero no una cosa eh, por siempre... ...porque eh, uno se va perdiendo un poco de, del mundo... En este otro es el, mundo. Es el problema. Porque además, sobre todo en invierno, un tiempo atrás atendíamos a un auditor que nos contaba que en el invierno es re complicado porque te acuestas de noche y te levantas de noche muchas veces. Te saltas todo el ciclo solar. Otros y decían, chuta, o el fin de semana me retan porque estoy muerto de sueño o me retan porque no voy a, a ver a mi familia. Y si la voy a ver me retan porque me quedo dormido. O a la polola, o a la esposa, o quien sea. Y, y, y, es, y es verdad que la gente está acostumbrada... Bueno, los que no tienen eh, turno rotativo son los principales involucrados en esto. porque Pero dicen que los turnos rotativos también son medios complicados en aquello, pues. ¿Tan así será? ¿O pues eso ya está diseñado para el cuerpo humano, Claudio? Es que, como decías tú al comienzo, el cuerpo humano está igual regulado por el, por el sol. Tenemos la capacidad de poder manejar eso, por eso tú estás de noche trabajando, y, y por eso no las aves están volando a esta hora. Claro. Ninguna ave está practicando vuelo ahora que no anda tanto tráfico aéreo de aves, entonces sí, están todos durmiendo. Y empieza a el ocaso lo caso y las aves se van a dormir. No, no van a hacer otra cosa. Y a nosotros nos pasa lo mismo, es decir, eh, empieza a oscurecer ya en, ahora en estos tiempos, abril, y nuestras relaciones sociales empiezan a disminuir. Sí. Eh, nuestro espacio de energía empieza a, a apagarse empezamos a encerrarnos más en la casa el sueño se empieza a alargar más ya no dormimos seis horas como en el verano, sino que empezamos a dormir ocho, nueve, diez horas si nos comenzamos a letargar sí. eh, producto de que hay menos luz y, eh, Claudio, ¿qué cla eh, eh, eh, porque todo lo que acabas de hablar en los últimos dos minutos como que me empezó a pasar todo el rato, así como que... Eh, te empezaste a letargar, te empezaste... Empezó a dar sueño, <risa> el sueño está más largo. <risa> y, niño, y yo te escuchaba, y yo te escuchaba, y como que me empezó... No, no, no se sé, relajo jamás, nunca falta tan respeto, no me voy a quedar dormido, pero como que me letargué, como que me relajé. Como que... Uy, esta cuestión con aire cal... Claro, eso era, po. estaba como a 32 grados. ¿Quién lo dejó a 32 grados el aire acondicionado? Pues? <risa> me quedaba dormido... Te está haciendo dormir el aire. Eso era, bo, aire caliente. Exacto, yo decía, ¿por qué mira. siento calor y me estaba dando un sueño? Voy a tener que, <risa> que ventilar. No, estaba en 32. en 32. Sí, no, y el aire fresco a uno lo activa. Exactamente. Pero estaba listo para dormir. Pero, bueno, yo ya estaba preparado para seguir. Tenía algunos <risa> programas de que hablar en, el, en estas noches. Oye, <risa> se nos pasó volando el programa, el espacio, Claudio. Agradecerte muchísimo la presencia eh, en esta madrugada de día martes. Y ojo ¿eh? Eh, ahora te vas a dormir las cuatro horas para hacer las ocho y eh, funciona pincho caluga, ¿cierto? Como el amigo eh, de La Calera. Uh -huh. Exacto, así es. Sí. Oye, eh, una pregunta a un auditor antes que te vaya, antes que te vaya. ¿Cómo el psicólogo lleva una vida tan organizada? Ajá, ah, buena pregunta. Sí. <risa> no sé, es muy organizado porque empieza a las ocho de la mañana, termina a las 2 de la tarde, a esa hora están como ocho pacientes, después yeah. de, entro a las 16 horas, termina a las 21 horas, he atendido como siete pacientes más. Llego a mi casa, que estoy como a 15 minutos, si no hay taco, eh, tomo 11, eh, miro algo de noticias, eh, y después me conecto eh. con usted a conversar y me acuesto. Oiga, usted le dice en el los parquímetro, en eso, todos le dice, los días. Le dicen el parquímetro a Claudio Cornejo. Oye, ¿qué te queremos agradecer. Ah, y aquí en pantalla, en BioVivo TV, eh, estamos eh, observando la página de Doctoralia. Ustedes en Google buscan eh, Doctoralia, Pedro, eh, perdón, Claudio Cornejo. ¿Tú, es que tú eres Claudio Pedro o Pedro Claudio? Claudio Pedro o Claudio Cornejo, psicólogo, ya, y a tiro, aparece mi foto y... Y, está. Y, y, y claro, y la y la consulta de San Bernardo, ustedes la pueden eh, agendar. también. Hay, eh, atención online, ¿no, Claudio? También online, ah, para online. cualquier parte de Chile. Doctoralia. Eh, Doctoralia en Google, ponen Doctoralia y espacio Claudio Cornejo. Y ahí les va a aparecer toda la información. Claudio, querido, un abrazo gigante, que tengas una excelente semana. salud a la familia, por supuesto. Listo igual para ti, que tenga buen término de jornada, los auditores sigan pasándolo bien. Yo voy a dormir rápidamente porque a las 8 estoy funcionando otra vez. Así que Vamos, hasta pronto. Un abrazo. Y nos vemos en otro momento. Vale, chau, chau. chau, chau. chau. Información del momento se registra en Radio Bio Bio de Talca. La noticia de último minuto con Miguel García. Miguel, buenos días. Buenos días, hay bastante tensión en lo que se ha generado hace pocos minutos acá en calle 12 Oriente, entre 1 y 2 horas, frente al terminal de buses de Talca, donde se hablaba de locales comerciales que se quemaban a raíz de un eh, violento incendio que afortunadamente, con la llegada oportuna del personal del cuerpo de bomberos, ha permitido entonces poder confinar este incendio que estaba básicamente afectando a casas antiguas que eran habitadas por personas en condición ante calle esto generó la presencia masiva de voluntarios del cuerpo, de bomberos y tal Pero vamos a acercar a algunos de los eh, trabajadores que tienen locales tienen locales comerciales acá en el bueno, afortunadamente fue rápido la llegada oportuna, acá son eh, casas hay casos estar en condición de calle, ¿no? así es, así dicen hay un que calle ¿y este de calle acá en el frente al terminal tiene locales comerciales? sí, tenemos todo el mercado de bien toda cuadra los niños debían sacarlo de ahí porque es un peligro le van a volver a hacer lo mismo. Habría sido un incendio de proporciones acá. Se hubiera quemado toda la cuadra. Nada más que se lo vieron, rápido a y igual lograron apagar y ya está controlado. Perfecto. Gracias a Dios. Y, bueno, efectivamente han llegado los eh, locatarios de lo que son los este de, de frente a lo que es el terminal de buses de la ciudad de Talca. Ya la situación está siendo controlada con todo bastante un poco, con personas en condición de calle que albergaban estos eh, edificios que son eh, de edad antigua, incluso destruidos por el terremoto, que están frente a los tentales. La llegada oportuna de varias unidades del cuerpo Bomberos eh, permitió entonces ir construyendo este incendio. Todo lo que es la cuadra de calle 12 oriente, entre 1 y 2 sur, frente al terminal de Talca se encuentra totalmente suspestivo se investiga causa, origen de este cimiento, noticia en desarrollo del lugar, en mío, mío, la Miguel, antes de que te vayas del contacto, consultarte, ¿cuántas viviendas tienen las afectadas o estos llamados rucos, ¿no? De que, que arman dentro de construcciones eh, antiguas o con daños del terremoto, como tú lo decías. ¿Son eh, cuántas personas o cantidad de rucos? Sí, eh, bueno, son básicamente las... Eh, porque eran eh, antiguamente bodegas, sí. posteriormente son casas que eran habitadas en condiciones de personas en condiciones de calle. Aquí estamos hablando de alrededor de unos 70 locales comerciales que se habrían consumido completamente con el fuego. Por ende, la preocupación por parte de los eh, propietarios... Señora, usted la... Eh, estas son bodegas, son... Estamos... En medio de esto, en la radio, era fuego bastante intenso en su minuto y amenazaba esto con destruir prácticamente todo. Todos los locales, efectivamente. Y esto los bomberos no hubiesen llegado a tiempo. Eh, estaríamos en otra situación porque están muy pegaditos los locales comerciales a esas casas que están desocupadas donde se provocó el incendio bueno, eh, eh, bueno yo bastante, yo, yo bastante a las personas que viven en estas casas no, no, no, si sí, esas casas ya están desocupadas, fueron desalojadas, si esas cosas que vieron haber sido demolidas y todavía no lo han hecho, Bien, pastor, y, y esto es lo que provoca, el, entonces, que no están las personas en situación de calle, como le digo, en estos momentos vamos a tratar de correr estos riesgos, porque a esta gente les da frío y tienden a prender fuego, y esto es lo que provoca adquiramos que esto sería alrededor de 70 locales comerciales por lo menos una casa pues, todo, todo, eh, completamente destruida de un casco antiguo que data incluso cuando estaba el terremoto del año 2010 resultó destruido pero era habitada ¿eh? y ahí guardaban al costado, las eh, ropas todas las eh, especies que venden los eh, locatarios de estos eh, tendales por lo cual habría sido un hecho de proporciones carabineros aislados, todo lo que es el sitio del suceso de calle 12 venden entre horas con varios carros de carabineros, varias unidades del cuerpo de bomberos, a esta hora de la madrugada están llegando a esta hora los eh, dueños de locales comerciales ya que habría sido como decíamos un incendio diríamos eh, de proporciones como lo ocurrido hace algunos años que estuvieron también al menos unos eh, 20 locales acá en este mismo lugar de calle 12 oriente, unido sur frente al terminal de buses de la capital paulina. bien, ahí está la información con Miguel García, Miguel, retomamos eh, en cuanto surjan nuevos detalles, hay líneas abiertas contigo para cuando sea necesario, muchas gracias por la información, buenas noches buenas noches, a tener imagen a través de nuestro portal Vivo, Vivo TV también, de las primeras imágenes de este incendio que ha causado bastante conocer acá en la ciudad de Talca hasta cualquier instante, Buenas noches. Buenos días. Sí. Una de la mañana con 52 minutos. Reiteramos entonces este incendio que se está registrando y que ya estaría siendo controlado según las eh, declaraciones ahí de vecinos que han visto el trabajo de bomberos. Vamos a esperar las declaraciones, por supuesto, de personal de bomberos de Talca en calle 12 Oriente, entre 1 y 2 Sur, en Talca. La red noticiosa más grande del país a tu servicio. Vivo Vivo, cobertura total. Gonzalo Barrera te acompaña en el trasnoche de La Radio. Más 56 9 9200